noches qué gusto verte pues muchas gracias bueno esto de la tecnología yo me cuesta trabajo no pero tranquilo, este, tranquilo. ya quedamos desde hace tranquilo. rato estoy listo no te veía no te veía <risa> pero ya qué bueno sí. este. bueno eh, Marco Alberto estaba hablando un poquito de ti de tu libro estaba contándoles que es un libro un tema muy especial porque nos toca infinitamente justamente en este tiempo tan difícil que estamos pasando y bueno, eh, primeramente quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación. Segundo, quiero que nos cuentes quién eres tú, quién es Marco Alberto y qué, de qué se trata tu libro. Cuéntanos todo acerca de eso. Ah, Muchas gracias. Pues sí, mira, fíjate, mi nombre es Marco Alberto Ortega González. Eh, soy arquitecto, soy licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Psicología, licenciado en Pedagogía. Filósofo y teólogo, ¿eh? Este, eh. Y, y, y es, una, es una locura mi vida, pero fíjate que, pues, desde muy chico fui muy inquieto, ¿no? Y la arquitectura me llevó a la administración, la administración me llevó. A, a, a los recursos humanos Y entonces eso me llevó a la psicología Para poder entender a los trabajadores, los empleados Para poder hacer obras y todo lo demás yeah. Y la psicología me llevó a la pedagogía Cómo les enseño a modificarse Y, y eso ya me metió duro a la filosofía no Tenía que entender mi vida, quién soy, qué hago en esta vida Y esto me llevó a la teología a estudiar a Dios, que tenemos conceptos de Dios diferentes, sí. eh, pero hay una sola verdad. Entonces eso, fíjate que mi vida ha sido muy a prisa, urgente, siempre vivo en urgencia Yo no sé por qué, pero pero todo lo quiero hacer rápido desde el niño. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Por eso que tenemos ¿No? esa necesidad urgente de hacer las cosas. Así es, entonces soy este, conferencista... Llevo todas las carreras, ¿eh? construyo, administro empresas, soy empresario. Eh, el, mi padre fue militar y esa disciplina desde niño. Me, mi papá, cuando nací en 1953, y todavía en los 60s, había ese run-run de la guerra, no la que se venía la Tercera Guerra Mundial, y, y entonces él me entrenó a la guerra, incluso. Decías que se van a, a, a escasear los alimentos. Me enseñó mucho a vivir el momento, a vivir el presente, estar aquí como si estuvieras en una guerra, no sabes dónde va a salir en, en vivo. Claro. Y eso me llevó precisamente a que fui creciendo. Eh, fui malo en la escuela, fui malo en la escuela, <risa> porque era muy inquieto en la escuela, no en la casa tenía que estar derechito y adelante. Uh -huh. Pero me llevó a que en la escuela no ponía atención, no, no ponía atención. Entonces, calificaciones bajas, me reprobaban. Eh, un sacerdote dijo que yo no iba a ser nadie en la vida, que no valía la pena que gastara dinero. Y delante de mis compañeros, para... oh qué terrible! Pero fíjate que... Eh, fui sufriendo eso, fui sufriendo el bullying que te hacen hasta para allá, es un burro y de niño va uno cargándose de cosas. Estudia para que seas alguien en la vida. Mm. Son cosas que nos vamos eh, guardando y creyendo. Y, y, y la vida me empujó a buscar, a buscar, a ser alguien en la vida. Pero he logrado mucho, he hecho muchas obras, miles de obras importantes. Eh, y, pero no queda satisfecho porque siempre quieres buscar, demostrar que eres alguien en la vida. Entonces, eh, eh, en el 1994 llegué a tener mucho dinero. Dije, ya no me acabo mi dinero ni en tres generaciones pero no vino la devaluación y perdí todo todo es todo después de haber tenido ya no ya no a los 40 años 41 años este perder todo y muchos empresarios se suicidaron miles se suicidaron yo intenté también quitarme la vida porque pues es muy feo entre más alto más el golpe es más fuerte sí, sí, sí. Así es, y ahí un, un momento en el que ya toqué fondo, no tenía ni para comer, me quedé sin nada, me robaron mi ropa, así, literalmente, sin pareja, nada. Entonces, le grité a Dios, le dije, ya estuvo, ¿no? Primero me das, luego me quitas. Y es un Dios que nos inculcan que está arriba, en los cielos, pues, ¿cómo no lo manejas? Castigándote. Mm. Exactamente, ¿no? Y. y, y y encontré un librito que dice, cuando la noche es más oscura es que va a amanecer, cuando tu vida la veas más negra es que va a brillar, estás Qué a la lindo. mitad, yo les decía, a la mitad, pues ya no, no veo nada, ¿no? Y, pero muévete, el movimiento, el movimiento va a generar energía, esa energía va a atraer lo que tú necesitas. Entonces, necesitamos movernos, necesitamos vivir el aquí la el hora o en urgencia. Me empecé a mover. Y en menos de tres semanas ya tenía un contrato de obra de un millón de pesos, empecé. Y empiezo otra vez, otra vez mi locura, ¿no? Eh, para no ser la larga, a las tres semanas ya tenía dinero y al, al menos de un año ya tenía empresa, 18 empleados de parta, después de no tener nada. Y cinco o seis meses después ganó un concurso de una obra muy grande para hacerla en un mes. Y la hago. Y entonces empecé a poner otra vez negocios, un taller, un restaurante, una agencia de viajes, la constructora. Y otra que... <risa> y miran, ¿no? Un año después me invitan al gobierno a participar como coordinador de administración en la Secretaría de Comunicaciones y transportes un cargo importante. Y empiezo otra vez a, a, a crecer. Empiezo a crecer. Ya tenía todo, ya tenía negocios, ya tenía eh, buen cargo. Otra vez... Y me daban ganas de morirme con más fuerza, con más fuerza. Y yo no entendía hasta que viví una experiencia en un grupo de autoayuda donde descubrí, hice mi inventario moral. La personalidad se forma de los cero a los siete años. Ahí está toda nuestra personalidad. Y persona significa máscara. Entonces, la personalidad son las máscaras que vamos poniendo en la vida, ¿no? Para demostrar que soy alguien en la vida, uy, y pongo cara con otros, aunque esté triste, pongo cara de contento. Vamos poniéndole máscaras con una persona de una forma y de otra. Y entonces, de allí dije: ya no quiero ser igual, porque aparentamos ser alguien, quiero conocerme, quiero saber quién soy, qué hago en esta vida. Y me metí entonces a estudiar a Cristo, no como religión. Cristo viene de cristal, de cristalino. Y Cristo es quien marca las la fechas que tenemos. 2021 significa después de Cristo. Yo nací 1953 años después de Cristo. O sea, no en el año 1953, sino 1953 años después de Cristo. Y ahí me metí. A buscar, bueno, a ver quiénes Y él dice, sean como yo soy, síganme. Pero ¿cómo voy a ser como tú? Con tantas diabluras que hice en mi vida. que cómo, ¿Cómo voy a ser como tú, no? Y traemos conceptos muy equivocados de quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, qué es la vida. Y me metí, uh, o sea, a penetrar, a, a conocer las palabras. Él dice, escudriña las palabras. Y entonces dije, fui escudriñando. Me fui hasta el arameo para saber el significado de las palabras, porque hablamos, tu significado de una palabra es tuyo, yo tengo otro y, y mil personas y vas a encontrar mil conceptos diferentes. Claro, segundo trasfondo. Exactamente. Y entonces ahí dije, como dice él, sean como yo soy, él es el ejemplo, él viene a decirnos cómo ser el ser humano. Incluso yo, yo cuando quería... Cuando ya tenía quería morirme con más fuerza que cuando perdí. Yo no entendía por qué ya tengo otra vez, ya por qué me da esa depresión, esa ansiedad, esa frustración. Quiero morirme. Y pues descubrí que lo que me dijeron en la infancia que no iba a ser todo. No eres nadie. Eres te un burro, un poquito es la señal. Exactamente. Y después ya tengo todo y quería morirme para que en mi tumba dijeran qué bueno fue. O sea, mm -hmm. buen padre, buen hijo, buen esposo, pero con dinero. Entonces nada más vivimos ahí para demostrar, hacemos las cosas para quedar bien con los demás, pero no nos satisface. No encontraba yo esa satisfacción hasta que dije, leyendo a Cristo, dice... Le dicen, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? Porque en esta vida no hay nadie bueno. Nadie ah, bueno. entonces no tengo que luchar ser bueno. Tengo que ser bondadoso, pero el luchar por ser, mostrar ser buen padre, buen hijo, buen esposo, con una etiqueta que nadie lo va a lograr. No. Somos imperfectos, somos humanos, nos vamos a equivocar constantemente. Y entonces. Es parte de ser humano, ¿no? Ser exacto. Y entonces este, empecé, dije, bueno, ahora tengo 41 años, me estoy moviendo, y, y llegué a los 50, me vuelvo a casar, tengo mis hijas nuevamente, una nueva vida. Y empecé a, a, a rastrear estas enseñanzas de Cristo. Y Él nos enseña que, que, quiénes somos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos en esta vida y a dónde vamos? Y tenemos 80 años. 80 años, el ser humano vive 80 años, a los 30 ya quieren tener todo, ya quieren ser, no, a los 30 te falta, estás a la mitad del año, a los 40 estás a la mitad de tu vida, mm. te falta aprender muchas cosas, cometer muchos errores, porque los errores, los pecados, son para crecer, para llegar a Dios y aprender, y es y entonces empecé, dije, bueno, tengo ya 50, 60, pues sí me urge, me urge este, vivir porque la muerte te llega en cualquier momento. Entonces me di cuenta que la vida solo es en el presente, en el aquí y el ahora. El pasado no existe, el futuro tampoco existe. Ahorita, entonces vivimos, yo les pregunto muchas veces en las conferencias o en las terapias que doy, eh, ¿Cuál es el momento más bello de tu vida? ¿Cuál es? Y se remonta, ¿no? Cuando nacieron mis hijos, cuando me casé. Dije, no, digo, mi, el momento más bello de mi vida, Ada, es ahorita. Es aquí, es el más precioso. Es, es el, el, lo mejor que me ha pasado en la vida. Si no lo disfruto, si no lo ¿Sí? vivo así, pues mm. llega la muerte. Todo el tiempo anhelando algo diferente, siempre anhelando algo. Porque no disfruta lo que tienes. Es correcto. Y entonces yo me puedo morir ahorita. Aquí delante, en tu cámara, un infarto, una embolia, una bala, no sé, un temblor y, y se acabó, ¿no? Pero no disfrutaste, no disfrutamos sí. este momento. Es verdad. No, no, no lo vemos. Eh, fíjate, entonces, por eso me nació ese libro. Porque a partir de dije, voy a vivir este momento como si fuera el último momento. No voy a estar pensando en mañana. Hay, hay quienes piensan en, en que mañana me voy de vacaciones y ya llegaron, se acabaron. Mm. Y hoy, como tú bien lo dijiste al principio, estamos viviendo una situación muy crítica en la humanidad. En el mundo estamos paralizados, o sea, esta pandemia vino a paralizar el mundo. Cristo dice que una hoja de un árbol no se mueve si no es voluntad de Dios. Correcto. Todo es voluntad de ese Dios, pero como no sabemos ni quién es o dónde está, pero es una voluntad. Y yo lo que les comento, este era un momento de encerrarnos. Cristo lo dijo, enciérrate en tu cuerpo, tu cuarto y platica con Dios. Este era un momento en que la humanidad debe de encerrarse, reconciliarse con sus seres queridos, con ellos mismos y con Dios, con la humanidad. Pero no estamos no estamos conciliados, estamos todos contra todos. Hay una guerra tremenda. El egoísmo, el orgullo, la soberbia, la avaricia, la codicia. Eso es lo que no nos deja ver la vida. Vivimos en el pasado atormentándonos. Es que me abusaron, es que me pegaron, es que me gritaron, es que me hicieron, es que me divorcié y es que me pegué. Siempre en el pasado. Y el pasado está muerto. El futuro también está muerto. Mm. Entonces eso me llevó a este libro, ¿no? ¿Cómo las que La vida se vive en urgencia. Tiene siete segundos. Pero para eso tenemos que ver qué es la vida. ¿no? ¿Qué es la vida? Y, y, y nos vamos a las palabras, ¿no? ¿Qué significa vida? ¿Qué, qué es la vida? Y, y, y nos vemos el teléfono, por ejemplo, cuando ya la pila no sirve, quedó muerto, decimos. Quedó muerto Entonces tiene vida Todo tiene vida y Entonces quedó muerto Porque quedó inútil Y la vida es ser útil La vida es ser útil Le compras una pila Y ya tiene vida útil Entonces la vida es ser útil Y esos siete segundos que tienes Tienes que ser útil Pero si no sabes quién eres No sabes qué haces en este mundo Es muy difícil poder es eh, ser útil, y dura siete segundos. Lo okay. que metes aire y sacas aire, aliento. Metes aire y sacas aliento. Y Dios nos dio aliento de vida. O sea, nos damos vida. Nosotros, cuando nacimos, somos seres de luz. Nuestra madre dio a luz. Uh -huh. Y dice Cristo que tú eres la luz del mundo. Ah, qué maravilla! Saber que eres la luz del universo, la luz del mundo. Que nadie, igual que tú en el planeta ni en el universo, eres la persona más bella, más grande, más importante, más sabia en el universo. Pero no me la creo. Eres imagen y semejante a un creador, imagínate, imagen es una foto, es una foto de, es, la imagen es una foto a quien estoy viendo ahorita es a Por eso es el momento más bello de mi vida. Es el más grandioso. Estoy hablando y dura siete segundos una respiración y soy luz y la luz da vida. La luz es el amor. Dios es amor y tú eres el amor. Somos amor en acción iluminando a los demás. Y ¿por qué es la respiración de los siete segundos? Metes aire. Y sacas aliento. Y con el aliento salen palabras. Tú tienes que iluminar con las palabras. Cuando dice que Dios nos dio su aliento, nos dio su palabra. Por eso metemos aire sacamos aire. El aire sale en las palabras. Y con ah. las palabras destruimos, construimos. Eh. Hmm. Es, las palabras son una bomba de verdad una bomba que destruye o una bomba que crea y el ser semejante ese poder superior como lo consigas yo lo digo dios sí que hace que tengas los mismos poderes de Dios. pero el principal poder de dios es creador de todas las cosas tú todos somos creadores entonces en el libro te digo, vas creando tú tu propio infierno y por tu propio cielo. O les vas creando el infierno o el cielo a los demás. Pero si vienes a dar, crearles un cielo. Entonces ese es el libro, ese es lo que trata, mi libro, de la urgencia de vivir siete segundos iluminando, amando, sirviendo. Sí, sí, Luego viene ahí, ¿para qué es la vida? no La vida es ser útil, pero ¿para qué? Y Cristo dice, y te digo, no es religión, ¿eh? Yo no me meto con la religión, sino son las palabras de Cristo. ¿sí? Y dice, eh, él, él nos habla de que amemos a Dios, nos habla que nos amemos unos a los otros, ¿no? Pero él dice, yo no vine a que me sirvan, sino a servir. A esta vida venimos a servir, a dar. La... Venimos a dar, el amor es dar, es servir es poder todo, el amor es soportar uh -huh. todo, pero no estamos dispuestos a soportar, no estamos dispuestos a dar todo, o damos pidiendo algo a cambio. Uh -huh. Entonces, y si, es no que, dan, no ca doy. si no me dan, no doy. Si no me dan, o en la cantidad que me das, yo te doy. ¿No? A los hijos le damos poquito porque no se pueden encaprichar, y, pero no es cierto, el amor todo lo da, tienes que darle todo para que no ande buscando por otro lado otra gente que le dé lo que tú no le das. Y cuando no le das, dile por qué no le das, pero hay que no hay que limitarlos. Yo les decía esto en psicólogos, en psicólogos he platicado, hay que darle todo. No, ¿cómo? Digo, ¿crees en Dios? Sí. Entonces cuando le pides a Dios, más te va a decir, no te lo mereces, pues, gánatelo. No, entonces estamos mal, estamos mal y necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Por eso dice Cristo, busca la verdad y la verdad te hará libre. libre. Y hay, hay una sola verdad y está dentro de ti. Entonces ahí nacen muchas cosas que he ido. Yo todo esto lo encontré para niños, ya no quería vivir igual. a veces contento, a veces frustrado, o, bueno, era una locura. Ya no quería vivir. yo hoy tengo casi 70 años. No te imaginas. Descubrí que la mejor edad del ser humano, la edad más productiva del hombre, es de los 60 a los 70. Y hay estudios que lo confirman. Entonces, andamos ansiosos. Espérate, tranquilo, todavía. ¿Cómo quieres llegar a los 70 años? Yo traigo una fuerza física, una fuerza mental, una fuerza espiritual emocional muy grande, pero porque ya la empecé a medir para llegar y disfrutar esta edad. Entonces, este libro lo lanzo precisamente y va a ser una serie de libros, ¿no? Va a ser una serie de libros que, que va con, taque, con, con taquenados todos uno con otro. Por ejemplo, ahorita ese es el libro. El siguiente es, el presente es un regalo. Ábrelo y disfrútalo, ¿No? Entonces tenemos que vivir la vida como si se fuera a acabar ahorita. Yo no puedo asegurar 10 minutos, 15 minutos, no puedo asegurar nada. Lo único que puedo asegurar es este 7 segundos, es esto. Estoy frente a ti, y frente a quienes me están viendo, nos están viendo. Ojalá esto cultivo una semillita que le siempre, pero hay que vivir el presente. Cuando lleguen tus hijos, tu esposa, nada más acuérdate que se puede morir en 10 minutos. ¿Qué, quieres, ¿Qué le diste luz o le diste oscuridad? ¿Qué le diste? Y, y, y volviendo a las palabras de Cristo, dice, y esta es la sentencia. La luz vino al mundo, o sea, la luz vino al mundo, pero amó la oscuridad porque sus obras eran malas. Vamos en la vida haciendo obras malas en vez de obras buenas. Creemos que hacemos obras buenas, pero en realidad hacemos daño. Hacemos daño. Entonces tenemos que modificar, encontrarnos a nosotros mismos. La verdad es que todo, todo está dentro de ti. Dios no está fuera de ti. Y Cristo lo dice. El templo de Dios es tu cuerpo. La casa de Dios es el corazón del hombre. No está arriba, no está fuera, no está en los cielos, está en tu corazón. Mm. ¡Ay, eso ya me, me, me, me cambió el mundo! Sí, es cierto. ¿Para qué busco la felicidad afuera si la tengo adentro? ¿Para qué busco todo si, no, si tengo a Dios, que es el todo? Ya no necesito más que dar, más que servir, amar. Y en este libro es lo que hago, que hoy tenemos que sembrar, porque venimos, somos sembradores. Y él lo dice. El que siembra en terreno fértil es aquel que escucha la palabra, la entiende, o sea, entiende la palabra, ¿verdad? Y da frutos al, al 100, 70 o 30. Uh -huh. Venimos a dar frutos, pero también venimos a cosechar esos frutos y el, el agricultor come de sus primeros frutos, de su primera cosecha. Esos frutos son los que nos tenemos que llevar. Y los frutos que traemos porque el Espíritu está dentro de nosotros es el amor, la paz, la alegría, la bondad, el gozo, la paciencia, la benignidad, la castidad, que tú puedes dejarle y les das a los demás. Pero somos egoístas. La enfermedad del mundo es el egoísmo. Pensar en nosotros y no pensar en los demás Pues con este libro... Yo lo que invito es que empieces a sembrar hoy, mañana, quién sabe, en la tarde, quién sabe, aquí y ahora. Empieza a sembrar bondad, empieza a sembrar amor, paz, alegría, benignidad, paciencia para los demás. la y vas a cosechar eso lo mismo. Y esos frutos son los que nos van a llevar al más allá. Cuando mueras el espíritu no muere. El espíritu es eterno y está esperando. Dios está esperando que llegues con los frutos que viniste a sembrar. ¿Y, y, y qué debemos de hacer? Hoy reflexionar, ¿qué estoy sembrando para las generaciones que vienen? Porque yo soy producto de hace mil años. Alguien empezó a sembrar hace mil años y lo que estoy cosechando. Y dice, en la Biblia está escrito, que por mil años se soltará el demonio y lo atarás por corto. Entonces, tú puedes atar esos demonios, puedes mandar unas generaciones mejores. Si empiezas a sembrar desde tu terreno, desde tu corazón, empiezas a sembrar. No importa los demás, importas importa tú porque tú eres la luz del universo. Y empieza a sembrar, empieza a sembrar paz, alegría, bondad. Y esa que siembres le va a llegar a las generaciones. Entonces, pasos posteriores. En mi libro mando un mensaje a la generación del 3020, mil años y les digo si estás leyendo este libro en el año 3020 valió la pena sembrar para que ustedes tuvieran una mejor eh, humanidad espero que todavía exista la humanidad porque nos estamos destruyendo hoy estamos viviendo una pandemia en la que toda la humanidad en vez de reflexionar en vez de cambiar la siembra ¿verdad? está ansiosa está tan ansiosa no yo creo que esta es una llamada de atención y que empieces a sembrar para esas generaciones que vienen y dejes un mundo mejor que cuando llegaste a grandes rasgos es lo de mi libro precioso esa... precioso yo lo estuve leyendo de vuelta a, ayer y, y hoy día y realmente me, me emocionó muchísimo porque es ahí donde estamos en este momento en el mundo, ¿no? Donde estamos tan ocupados de nosotros mismos y de qué vamos a hacer cuando ya salgamos, qué vamos a hacer cuando ya podamos salir, qué vamos a hacer, pero ¿qué haces tú ahora? Y eso es lo que tú dices tan, tan cierto, ¿qué estás haciendo tú ahora? O sea, el, en, el, en este si tú no puedes gozar este momento, que a lo mejor estás encerrado, que no puedes salir, por ejemplo, no podemos salir a otro país, pero ¿por qué no te gozas ahora en este momento? Porque va a llegar, cuando pueda salir, no vas a poder gozar, porque siempre va a haber alguna excusa, siempre va a haber algún problema. Entonces, nunca estás gozando realmente la vida, ¿no? Y la claro. vida son los pequeños minutos, esos, esos minutos, como tú dices, es, es el ahora, el aquí y el ahora. Sí, efectivamente. Y, y fíjate que esta pandemia, pues lo vimos, ¿eh? Empezaron, a, a lo lejos empezó, se moría una gente, otra gente, que los amontonaban en... en, en los hospitales en las calles. Pero cuando empezó a llegar, y empezó y se murió tu amigo, y se murió fulano, y se murió el pariente, y se murió, y se siguen muriendo. A la... Hay una tercera ola y la gente no cree y no disfruta a sus familiares, pero ya cuando se murieron, a mí no me gusta ir a los no me gusta ir a los velorios porque ves mucha perdón por la palabra hipocresía. Yo soy de acuerdo. Ay, el... Qué bueno <risa> era ¡Ay! ¡Qué bueno era! Yo Pero en vida la... nunca lo viste. Exactamente, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Yo le digo ¿Qué? a mi esposo, si yo me llevo a morir antes, por favor, que nada vaya nadie. Nadie, no puedo ver a nadie, que nadie vaya. Me dicen, ¿por qué? Porque si no me vienen a visitar ahora, que estoy en vida, no me llaman. Nah. No, nadie, ¿Y para qué van a ir cuando esté muerta? ¿De qué me nah. sirve? Así es, Así es y, y, y realmente el primer la primera semana te llevan flores todos los días al mes cada mes y entonces después ya ni se olvida ya hacia si acaso Día de muertos o hacia si acaso Navidad pero no ya después se olvida no y es precisamente eso que dice Cristo que tu nombre sea grabado en el libro de la vida pues tú que escribiste un libro, yo que escribí un libro. Eso van a estar por la eternidad. Van a estar, ya dejamos grabado nuestro nombre ahí. Las personas que ha ayudado, las personas que nos están escuchando ahorita. Y que algo les abra la mente. empiecen a sembrar a vivir este momento como si fuera el último momento. Disfruta a tus familiares, a tus hijos, tu esposa. Reconcíliate. Créales un cielo para que si tú te mueres, te recuerden eternamente esa es la mira yo tengo una anécdota con respecto a esto de la muerte porque mi mamá murió antes de que yo pudiera escribir el libro que tanto ella quería no pero eh, yo yo le decía a mi esposo me siento tan tranquila tan en paz porque cuando ella murió yo ya tenía hecho todo listo con ella, ya yo ya nos habíamos pedido perdón eh, yo la había abrazado, había dicho, bueno, mamá, perdóname por todo lo que no pude hacer. O sea, ya habíamos hecho, no es, ya nos habíamos quedado de acuerdo. O sea, que cuando ella murió, sentí paz. No sentí esa angustia. Ay, mi mamá se murió, por Sí, sí, ella tenía que morirse porque es, es ley de vida. Y a una mujer más de 80 años, o sea, no podía retenerla toda la vida. Pero sentí paz, porque yo ya había hecho paz con ella entonces no tenía, porque yo veo hay gente que se angustia tanto cuando se mueren familiares porque seguramente no han hecho, no tienen esa paz con esa persona es, es correcto, es, es cierto el perdón Cristo nos habla del perdón perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron, tenemos que perdonar a quienes nos ofendieron papá, mamá, esposo pues nos ofendieron pero hay que pedirles perdón también que Dios sí. está dentro de ellos y a quien realmente le pides perdones a Dios porque es la imagen de Dios es un ser divino y que no te agarres precisamente ya te, se mueren y, y entonces empieza a llorar y empieza uno a llorar por egoísta ya no lo voy sí. a ver ya Eso. no está conmigo wow. cuando mueres vas camino a ese todo a ese Dios ¿Por qué? Porque viniste a hacer algo y tienes que rendir cuentas. Entonces, ¿qué mejor que te lleven, te acompañe esa alegría que dejaste, ese amor, esa paz, esa bondad? Y no que, y te, que recuerden... te recuerden, cuando te vayas, que te recuerden como esa persona que diste, que fuiste alegre, que siempre tuviste algo, una palabra para dar a las personas, no no amargura, resentimiento, ni enojada, ni de nada por el estilo, ¿no? Que te es recuerden correcto. de esa manera. Es correcto que en tu corazón, en el corazón de ellos, siempre estés ahí. Y que incluso tus palabras ayuden, ¿no? Yo hay personas con las que les he dado terapia y se van. Y luego me andan buscando, es que lo anduve buscando, tenía un problema. ¿Y qué hiciste? Cerré los ojos y dije, arquitecto, ¿qué hago con este problema? Y luego, ¿qué pasó? Pues me llegó la solución. ¿Por qué? Porque ya está uno en su corazón, ¿no? Ya está uno, dice, busca el reino de los cielos, y los cielos son los corazones de los demás, búscalos ahí, y lleva esa paz, ese fruto, y verás que vivirás eternamente. Y tú lo que dijiste ahorita es tan esencial, toda la respuesta está en ti, Exacto. y andamos buscando respuesta en todos los círculos alrededor, y la respuesta está en ti, pero tienes que saber escuchar. Sí, ahí, ahí viene otro concepto que hablo que hay un mundo visible y hay un mundo invisible Justamente. lo visible lo que ves no es real lo real es lo invisible por ejemplo o sea, eh, el teléfono no lo real no es el aparato lo real es la voz de tu mamá o de tu hijo de, de quien sea es esa voz que está aquí la que eso viene. Es. Es la que no ves, ¿no? La real de la comida es la energía que te da la vida, que te da, no el pedazo de carne que estamos viendo ahí. Lo real de un bolígrafo son los pensamientos que plasmas. Entonces, lo real, por ejemplo, ahorita fíjate, es otra cosa que los sentidos, todos los sentidos, creemos que están conectados al cerebro. Hoy los neurobiólogos se están dando cuenta que están conectados al corazón, que prevalece el corazón al cerebro. Y entonces, todo lo vemos con el corazón, lo leemos en el corazón, y aquí, entonces, manda la señal al cerebro, y el cerebro reacciona, tu cuerpo lo, lo ordena. Pero creemos que es aquí al cerebro. No, es con el corazón con el que vemos correctamente. Lo esencial es invisible a los ojos, la esencia. Entonces, por ejemplo, ahorita... Me estás escuchando en tus oídos adentro de ti y me estás viendo adentro de ti. Yo te estoy viendo adentro de mí. No fuera. Bueno, todo. ¿No? Ay, Igual no. cuando llega tu hijo es en pasado. Claro. El presente es en el corazón. Ese el viajar el siguiente, en el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces pasado, presente y luego luego futuro lo mandas, tú mandas. Son son siete segundos en los que llega el pasado, presente y futuro. Y, y es similar al al a, al sistema digestivo. La comida la comes muerta. La tienes que guisar para que pasártela, ¿no? Pero está muerta, ya no sirve. La guisas, la comes. La digieres, desechas lo que no te sirve, y lo que te sirve lo transformas en vida. En energía. Y entonces esa energía te da para poder amar. Entonces la carne, el pollo, lo que te comes, se, se convierte en energía, en vida, en amor, en paz, en alegría. Y es lo que tú vas a proyectar al futuro. Por eso es pasado, presente y futuro. Como dijo Jesucristo, tienes que morir para poder vivir, ¿no? Es correcto, es correcto. Dice, eh, no temas a la segunda muerte. Ese es otro concepto que también, cuando nacimos éramos luz, pero las enseñanzas, el aprendizaje, los gritos, todo eso, se murió. Mm. Ya, tuvimos la primera muerte. Y hoy quiere que mueras y renazcas otra vez en un ser de luz. Que seas luz, que ilumines. Y es, y es tan grande cuando tú sabes lo que vales No hay nadie como tú en el universo De verdad, no tienes que compararte con un artista Con un alto, con un chaparrito Con uno que tiene pelo No, no, así Eres la persona más bella, más grande que hay en el universo La más hermosa Pero si yo no me amo Si yo no me gusto pues difícilmente puedo amar a alguien, difícilmente puedo querer a alguien. No puedo dar lo que no tengo. Ahí yo creo que viste en el clavo, porque yo creo que hay mucha gente que está buscando en otras personas complacerse a sí misma. Decir, bueno, esta persona me va a llenar a mí. Y no es, es totalmente al revés, eres tú que tienes que dar. O sea, no que esta persona me va a dar a mí, sino que puedo yo aportar a esa persona. Por eso el amor no espera nada. El amor espera lo peor. Y, y yo en mis conferencias les digo que la mujer sí nos puede demostrar el amor físico. no Cuando se embaraza, todo lo sufre. Todo lo da. Todo lo puede. Todo lo soporta. Yo les digo, en la noche, estoy en un pozole y ya no puedo ni voltearme para los lado. Y, y una mujer nueve meses. ¡Ay, <risas> Trayendo algo dentro, que se le abren las costillas, oye, oh, eso es un portal todo. No, no pide nada, no es vanidosa, no es egoísta. Eso es el amor. Así debíamos ser todos: dar todo por los demás. No necesitas nada, ya eres el todo y tú eres el amor andando. Mira, yo encontré eso y ya, ya no necesito nada. Ya no, ya. Doy, quien lo quiere recibir, si no lo quiere recibir, también. Otra de las cosas que me di cuenta es que siempre luchaba por hacerlos feliz Ay, para que seas feliz y para que seas feliz. Pero me di cuenta que no es tu responsabilidad, es la felicidad es responsabilidad de uno, de cada uno. Tú puedes dar lo mejor por tu esposo, por tus hijos, por lo que sea, pero si no le quieren ser felices... No puedes hacer nada. No puedes dar nada. Entonces, es, este libro es precisamente llamar la atención para que hoy o nunca cambies. Hoy, el, el tiempo siempre está cambiando. La vida cambia, la vida cambia, cambia constantemente. Cada siete segundos es diferente. Ayer no es igual que hoy. Eh, así te, te arregles, te bañes Es diferente. El agua con la que te estás bañando es diferente. Todo cambia. Y el humano no quiere cambiar. En esta vida tienes que cambiar cada siete segundos, ser mejor cada siete segundos. Qué increíble, fabuloso. Saludos maestro, arquitecto, dice humano y maestro, gran ser. Sí, precioso. Ah, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, esto es la vida. La vida es aquí y ahora. Disfrútalo, disfrútalo hay gente planeando un viaje dentro de un año, dentro de dos años, no sabes qué si vas a vivir. planealo sí, pero ya no estés pensando en ello. sí, porque viven la otra, la vida, agotan la vida pensando en lo que van a hacer a futuro, ¿no? Así es. Eso? Y, sí, y la ansiedad hoy es una enfermedad mental a nivel mundial. Ya la OMS la considera como enfermedad mental. Uh -huh. Entonces doy terapias, llegan este psicólogos conmigo, sacerdotes. Yo, yo le digo a Dios, si yo soy arquitecto, ¿por qué me andas dando terapias? Ahora, ahora tengo que andar dando terapias. Pero es algo hermoso, porque desde la arquitectura, Dios es arquitecto, es el arquitecto del universo. Pablo en, en, dice yo como arquitecto, Cristo era arquitecto, decía, destruyan este templo y en tres días lo levanto. Sí. Entonces la arquitectura es importante, tienes que saber diseñar, planear, organizar como arquitecto, porque tú eres la arquitecta de tu vida, de tu universo y de tu destino. Poner ¿no? las bases, los fundamentos, ¿no? Exactamente. Entonces todo esto, la administración igual es importante porque Dios te dio recursos, y Dios habla de los talentos que los tenemos enterrados ahí, en vez de ponerlos a trabajar. Él nos dio para administrar nuestra vida, ¿no? Es, exactamente. Tenemos que saber administrar. Tenemos que saber, como psicólogos también, tratar el alma, nuestra alma, el tratado del alma, la mente. Mm. Tenemos que ser teólogos, filósofos, tenemos que entrar mucho a la filosofía. La filosofía es todo que, lo que sabes, lo que que buscas es el amor a la sabiduría diario diario estás aprendiendo mm. diario sí. pero como estamos ciegos dice cristo tienen ojos y no ven yo le decía sí sí veo no aquí miras pero acá ves mi corazón ¿no? es algo hermoso yo les invito que, que de veras no porque haya yo escrito el libro sino no, o sea, es impresionante, porque... yo lo no estuve leyendo y es realmente conmovedor porque te toca, te toca la fibra. Y les recomiendo realmente que lo lean. Muy, muy bueno. Ahora fíjate que este ya lo mandé a hacer en, en audiolibro. ¡Ah, qué lindo! No, no, con una voz preciosa de Rondolfo, Rondolfo, Rondolfo se llama, y ya pronto lo voy a subir a todas las plataformas. Pero es una voz que te llega, yo, yo se me salieron las lágrimas cuando con... <risa> <risa> ¡Qué buena! Muy buena, súper, súper. Es muy sí. bueno porque hay mucha gente también que no puede leer y. Qué bueno que el audio también. Y hay gente que está trabajando, haciendo cosas, también puede escuchar mientras, mientras hace actividades, ¿no? Claro. Sí, pero esto que lo, tu libro, los libros, nosotros los, los escritores, tenemos que mandar mensajes y mensajes y mensajes para que la humanidad cambie. Sí. Hay una revolución, nada no, más que no todos se quieren meter a esa revolución. De, de cambiar de encontrar esa verdad no de que disfrutes los 80 años con problemas sin problemas ahí me dicen tú no tienes problemas y te los buscas pues de esta vida venimos a resolver problemas y entre más resuelves más aprendes claro entonces, y te entonces... los recursos que tienes dentro también no porque el momento claro. que no tienes problemas cómo vas a saber lo que tú tienes dentro así es y, y, y pues hay muchas cosas que te digo tenemos que ir descubriendo nosotros. Nosotros somos la luz del mundo, venimos a iluminarles el camino. Cristo dice, yo soy la luz, yo soy el camino. Nosotros también tenemos que ser el camino para los demás. Yo soy la vida, nosotros venimos a dar vida en vez de dar muerte. Somos la, la verdad, venimos a hablar con la verdad. Somos la puerta para llegar a, a ese Dios, a todo. Todos debemos de concentrarnos en eso y ser la luz, el camino, la vida, la verdad y la puerta para otros. Eso es lo que venimos a hacer en esta vida. Eso es nuestra misión: sanar a los demás, ayudarles a salvarse. Pero no lo entendemos. Queremos que alguien nos salve, no. Y la otra y sin es sin hacer nada. Y sin hacer nada. ¿no? Sin hacer nada. Y es cuando las palabras cobran su sentido, ¿no? Cuando dice todo lo que le pidas a Dios, te lo va a dar en abundancia. Todo lo que le pidas. Yo le, me agarraba y dios, mándame, dios, ayúdame, dios, consígueme un trabajo, dios, que resuélveme este problema, dios, dame el alimento. Pero la palabra pedir viene pedir, pedir, pedir, pedir a premio. Ir por el premio. O sea, Ajá. pedir es ir por el premio. No puedes ir a pedir tu quincena si no has trabajado, si no has hecho nada. Entonces, estamos pide y pide, pero no hacemos nada. Imagínate que alguien dijo un día, estaban hablando acerca de este, de dar, y decía, pero hasta los pajaritos tienen que comer porque Dios les da. Sí, pero los pajaritos Dios no les da en la mano. O sea, ellos van, tienen que buscar el alimento. Buscarlo, exactamente. Él dice, pide, busca y toca. Pide y se te dará. Busca, encontrarás, toca y se te abrirá. Y el trabajo que vienes a hacer es dar, es servir, es iluminar. Es dar amor, paz, alegría. Eso viene. Y entonces, si lo cumples, ve por tu premio. Y el premio <risa> es grande. Sí. Estamos, no estamos, Pues no, Y no. a veces pedimos por pedir, porque como dice Santiago también, a veces pides y no sabes lo que estás pidiendo es, es correcto o sea es correcto entonces y necesitamos no para tu bienestar porque pides para tu bienestar pero a lo mejor no es bueno para ti no es igual que un padre tú sabes así. que le va a dar lo mejor a tu hijo pero no le vas a algo que le va a hacer daño ¿no? es por correcto. Más que te lo mira. así es ahí es donde tienes que explicarle por qué no o para qué por qué qué le podría pasar claro. pero nada más le decimos no eso no te lo doy y se acabó y ya no le explica pues no, eso es malo, pero pues no le dice por qué es malo, ¿no? Claro. Y, y, y otra cosa que descubrí también es que hablan de mandamientos, ¿no? De los mandamientos, no matarás, no robarás, amarás a Dios por sobre todo. La... Pero fíjate, Cristo nos explica el mandamiento de no matarás. Dice, han escuchado el mandamiento de no matarás. Pero yo te digo, si te enojas con tu hermano, ya mataste de parte. O sea, enojarme, les, les mato ilusiones, les mato alegría, les mato el alma, les mato la felicidad, bueno, y, y, y muchos dicen, yo no he matado, yo no he robado, <risa> ¿no? ¿Cuántas veces les robamos la alegría, la felicidad? Fornicar oh, es fornicar, forzar a hacer algo a alguien que no quiere hacer. Por ejemplo, un niño cuando te ve y que vas a salir a la calle y te dice, mamá, yo voy contigo. No, tú quédate encerrado. Ya lo forzaste a que se quede amargado, llorando, sufriendo. Ni siquiera le explicaste por qué. Y esos segundos en que el niño se quedó llorando es una eternidad. Y se le graba para toda la vida. Por eso muchas veces los celos, no tenemos miedo que se vaya la mujer o el hombre, porque mamá se fue por unos segundos, por unos instantes, se fue, ya no la vi, ya no la vi. Entonces eso se te graba. Sí, el miedo de perder. Así es, el miedo de perder. Eh, eh, tenemos Estamos llenos de miedo, el miedo a la muerte, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al que dirán, mm. miedo al amor. Porque el amor duele, porque como la gente no, no ha recibido el verdadero amor, entonces sienten que el amor les duele, ¿no? Es correcto, pero no es porque no lo han recibido, no se han dado cuenta que ellos son el amor. No necesitas tú. El amor duele porque tienes que desprenderte. El amor es perder. Yo siempre les digo, yo mi vida busco perder, soy perdedor. O sea, no voy por ganar. Cuando estoy en alguna... Pues, si simplemente ahorita es, es perder, es dejar todo para poder estar contigo, para poder dar un mensaje, pierdes, tienes que dejar de hacer cosas. Y el amor todo lo da, y todo mm. lo puede. Ahí, ahí ya les pongo: si todo lo da, entonces, todo ¿qué tanto quieres? pides? Sí. Todo lo da. Listo, sí. dice, dice: si te quieren quitar el saco, dale el saco, la túnica, ah, quédate desnudo y sígueme. Ese es el amor si Caminar contigo, camina otra milla también Está ¿no? doble así es. Pero no, no estamos dispuestos dispuestos a es el problema Así es Pues de eso se trata, te digo, mi libro El otro libro es urgente, la vida se acaba ¿No? Cuando puedes morir Digo, no, tienes que saber que puedes morir hoy Ya se está cortando otra vez se está cortando sí, se está otra cortando. vez mm. sí. es otra cosa la que nos, la palabra disfrutar nosotros venimos a disfrutar pero la palabra disfrutar es disfrutar dar frutos a eso venimos a dar frutos. ¿no? Ay, qué contento estoy. No, vienes a dar frutos y para eso tienes que sufrir, tienes que soportar, tienes que dar, ¿no? Como la, el fruto de la manzana. Pero que, sufre. Te, das cuenta, te, das, te das cuenta que todo, toda la sociedad está basada, todo, hasta las propagandas, la televisión, en todas partes, está basado en que yo tengo que ser satisfecho. O sea, yo. Yes, correcto. Si yo soy bien, o sea, yo, yo, yo todo el tiempo es que yo, yo me lo valgo, yo tengo el poder, yo soy esto. O sea, el enfocado en el yo. Y por eso es que no podemos dar, nos volvemos egoístas, ¿no? Es correcto. No es para mí, todo para mí. Así es. Primero yo, luego yo, al final yo y después yo. Y así estamos todos. Por eso la sociedad, yo creo que hoy la humanidad, el universo, Dios, conspira contra nosotros. O nos aplacamos o nos aplacamos. Y no lo entendemos todavía Yo creo que es la peor pandemia Que hemos vivido en toda la humanidad ¿eh? Porque se paralizó todo Ha habido otras enfermedades Pero hoy se paralizó todo Las calles estaban vacías Todo se paralizó tiene un momento de reflexión Era un momento de reconciliación De conocerte a ti mismo Y encontrarte como la persona más valiosa del universo y que el, todo el universo, todo el universo gira alrededor tuyo. Y tú giras alrededor de todo el universo. Sí. La otra es que hay una ley universal que es la ley de la vibración. Sí. Todo vibra. Todo vibra. Todo vibra. Todo vibra. Nuestras palabras son vibraciones. Ahorita mi voz está llegando desde aquí hasta allá, pues es vibración y tu voz llega aquí, es vibración. Y, y hay, es vibración, sube y baja, sube y baja, positivo y negativo. Y aquí es lo interesante. Después del día viene la noche, después de la noche el día, y después del día la noche, y después, y así, y eso nunca va a cambiar. Eso no va a cambiar. Después de lo positivo llega lo negativo y luego lo positivo, y eso tampoco cambia. Después de la alegría llega el enojo, después del enojo llega la alegría, y después de la alegría llega el enojo, y eso tampoco va a cambiar. <risa> y queremos estar arriba, felices. No, cuando estés alegre, prepárate, busca algo, te va a llegar. Entonces ya, te preparas. Pero si, tú, pasa, si ¿no? no estuviera bien y todos en un nivel, como tú dices, entonces no, no apreciarías tampoco, pues no, no sabrías cuál es la diferencia entre estar bien o estar mal, ¿no? Es correcto. Entonces, eh, todo es dual, la noche y el día. Si no existiera la noche y el día, nos quemaríamos, no estuviéramos, los que están en el sol se quemarían, se rostizarían y los de que están del otro lado se congelarían. Ah. Es, es todo, todo va junto, lo alto y lo bajo se necesitan, el frío, el calor, todo va dual. Cuando tienes dinero, le digo, cuando hay abundancia, uy, ah, ya tengo dinero, ¿no? No sabes que pronto ya no va a llegar, va a llegar la noche, no vas a tener dinero. Entonces nos alegramos cuando tenemos, lo gastamos y cuando viene, <risa> el, la, <ríe> Ay, no tengo, no me alcanza, tengo que pagar. Oh, pues. Otra vez lo Tienes que prepararte siempre a que va a llegar la luz y la oscuridad y que se necesita la luz y la oscuridad para poder vivir. ...que necesitas la abundancia y la carencia también... ...pero todo este paso en esta vida... ...lo convertimos en lo material... cuando lo espiritual es lo importante... ...somos espíritus con cuerpo... ...no cuerpos con espíritu. Justamente, eso es tan real... ...tan cierto... ...que es increíble eso, increíble. Así Como es. dijo Pablo, supe conformarme con poco usted sube tener lo mucho y de lo poco y no esté a veces dicen que no tienes que conformarte pero saber también que hay momentos que sí hay que estar tranquilo decir bueno es lo que tengo y ya está claro pero muchas veces no sabemos lo que tenemos hay gente que llega y me dijo cómo estás pues más o menos aquí ahí la voy pasando Le dije ay a ver por qué Digo, ayer el 70% de la población hizo una comida. Tú, no, pues tres. Ayer mucha gente pasó en el hospital. ¿Y tú? Bien. Muchos ya no despertaron. Uno no, no tienen pies. Tú tienes todo, tienes casa. ¿Qué te crees? Y dice Cristo, sí, eres pobre, pero en realidad eres rico. Somos ricos. Tenemos una riqueza tan inmensa dentro de nosotros, que el universo somos nosotros. Sí. El universo Preciosas lo tienes adentro. Así es. Entonces, pues es, es, es, es, es tan increíble vivir tu vida al momento, al segundo, con urgencia, porque no sabes en qué momento va a llegar la mensajera y te va a decir, vámonos. No, espérame, déjame ir a despedir. Vámonos, se acabó. Es que no, deja arreglar mis cosas. No. no, Deja ir a pedir perdón a mi esposa. No, se acabó. Se acabó. Entonces este libro es precisamente para los jóvenes, ¿no? Que empiecen a vivir la vida como debe ser, dando, sirviendo, ayudando, amando. Pero empezando por ellos mismos. Justamente. No. Vamos a tener que despedirnos ahora porque ya son las 11 de vaca. Sí. Bueno, voy a tratar de juntar los dos videos si se puede, si no, lo intentaremos otro día y porque tu tema da para largo. Así que no, te no, no, no. No, no, no. Me puedo pasar 24, 48, 72 horas y salen temas y temas. ¿no? Sí, no, eso no es problema para nada. Pero muchísimas gracias, gracias por haber asistido. Un tema súper bueno, a mí me encanta. Yo creo en Dios y creo en todas estas cosas. Y bueno, sé que tenemos un propósito en esta vida y, y encontrar ese propósito es lo más maravilloso. Es correcto. Y es muy sencillo. Tu propósito, eres luz, es iluminar. Es muy sencillo. Ilumina, sirve. Ese es nuestro <risa> propósito. Y Muchas gracias, digo, un sí. placer. Y pronto nos estaremos viendo otra vez. Gracias, Ada. Igualmente y pues estamos en contacto. Y ya te aviso cuando ya salga en audiolibro. Sí, cuando favor, ya esté sí. Gracias, Cuídate. un saludo Buenas. a todos los que nos ven. Muchas Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bye.